Vecino, vecino, ya deja de botar basura por la calle y sé más aseado. Solo tú eres el que tira su basura, donde quiera ya respeta o te hago respetar a la fuerza, que el dios Minecraft te reprenda para que dejes de botar basura, mejor bótate tú y no jodas. Hola, hola, soy Andrés, amigo del mes. Bien, el otro día estaba en la casa de un amigo y unos vecinos reclamaron que él bota basura por donde quiere, como mis piernas XD. Bien, bien, que hoy vamos a hacer nada más y nada menos que un basurero para botar la basura. Hola, yo soy Resguete y hoy por hoy es igual a un calzón, perdón, perro solo que te quería entrar al video y yo te voy a grabar todo de todo lo que sea necesario para poder crear bien ese basurero. Bien, sin más preámbulos, empecemos con motorero en el rodeo lleno de estiércol. Pero antes prenderé la televisión para ver qué hay, a esta hora salen comedias de reír. Yeah Dame. Hey, What's up? Oh shit, a oh, goddamn Ven aquí a la, aquí a la No no no chienzao ven aquí Ven aquí a la baja, hola Chinzao ven aquí ahora mismo, chinzao ven aquí DAME JUOSCHIME Ven aquí a la tú te le pasas <laughs> aquí a la delante tú ven aquí hola Rayos, ese señor sigue reclamando por la basura Bueno me esconderé para que no me vea Y así proceder a crear ese tacho de basura automáticamente Bien para este video quiero que vean cómo es, que realmente funciona este método para crear el tacho de basura. La basura ingresado en el tacho, automáticamente es quemado hasta que desaparece por completo. Bien amigo lo primero necesitamos toda esta sección que ves en pantalla. No te preocupes que también lo puedes hacer en el baño, perdón hacerlo en modo creativo y en modo supervivencia. Bueno ahora vamos a proceder a hacer el proceso como mi nuevo. Ja, y tu gato. Joder ya basta. Y mira el video para que aprendas para que así ya no tires la basura en cualquier parte animal. Bueno bueno, bueno. Bien tres bloques hacia abajo. Bueno no hace falta decir todo detalle a detalle si ya lo estás viendo en pantalla. Bien te explico cómo funciona, bueno este proceso al final resulta que la basura que tiras en el tacho va a proceder a bajar hasta el último bloque. No te preocupes que cuando ya esté listo te mostraré cómo es el proceso mira mira y no dejes de mirar sin parar hasta que termine el proceso. El embudo y el dispensador procedemos a ubicarlos tal como ves en pantalla. El dispensador tiene que estar ubicado tal como ves en pantalla. El comparador de redstone lo ubicamos. También el repetidor de redstone. Esperen que falta destruir más bloques para así poder colocar el redstone. Bien quitamos unos cuantos bloques más. Lo quitamos para que entre el redstone. Bien bien pero que bien que queda la salida. Ubicamos el repetidor de redstone. Amigos, tal vez se ve diferente el video, pero les recuerdo que está en tiempo real. Bien que el restón no es el último ingrediente de esta salsa XD. Bien, al parecer ya está casi terminado el proyecto. Recuerda que si tienes alguna duda repite el proceso. Mira que te daré un consejo. Bien, si tienes un bloque de lava procedes a colocar en este cuadro para que toda la basura caiga en la lava y se queme bien el último del último que la tapa con esto ya está el tacho de basura bueno aquí vamos a rellenar unos bloques para así que ya vaya teniendo su forma no se te olvide que el relleno de bloques dependerá en qué parte lo haces en mi caso lo hago con bloques de hierba y bloque recortado a la mitad de xd rellenamos los de aquí por cierto me olvidaba, bueno de hecho no solo que no sabía qué decir XD, mira vamos a echar algo al tacho para que veas cómo funciona. Bueno cuando tiras en el tacho la basura lo que ocurre es que baja hasta caer en la lava. No tires ningún tipo de vaso dentro del tacho de basura. Bueno así ya está el tacho y así ese vecino ya no se pondrá bravo. Señor Dios Minecraft, gracias por ayudarnos a crear este tacho de basura, que servirá para todo el barrio, y así tus hijos vaciarán la basura en el tacho XD. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy, te quiero nene, coño. Hola, soy Andrés Granda, te agradezco que hayas llegado hasta el final del vídeo, espero te haya gustado.